Hola gente de YouTube, si entraste en este video es porque quieres saber los 7 mejores juegos en internet Les recalco que este top no está hecho del mejor al peor juego Empezamos este top con Burrito Bison, Lucha Libre Es un juego gratuito para iOS y Android He aquí uno de mis vecinos más enfermizos con el móvil Un juego que parece no tener final y que puede tener enganchado durante horas comprobando hasta dónde puedes llegar La idea es básicamente esa ir comprando mejoras con lo que ganas en cada partida con la intención de llegar hasta el último jefe, pero resulta sorprendentemente adictivo. Stardew Valley. A kilómetros de lo que durante años hemos entendido por juego de granja, esta aventura nos plantea cosechar y labrar, pero también hacernos amigos de la población y dar forma a una aventura que por momentos recuerda a Animal Crossing, de lo mejorcito que puedes echarte a la última cara. The Wildness, sin duda alguna uno de los juegos de puzzles más celebrados de los últimos años, una curiosa mezcla entre aventuras y puzzles en las que ir abriendo caminos a base de entender, aprender y dominar los distintos lenguajes que el juego nos enseña con sus ropecabezas, un juego magistral. Plague In, con la intención de crear la plaga más mortal de la historia, debemos ir generando y modificando cepas de nuestros virus para intentar extenderlo por el mundo. Tienes ese olor al juego de mesa que consigue que una partida nunca sea suficiente y, a base de nuevas enfermedades y opciones, puedes tener enganchado durante una buena temporada. Mars, Mars Siguiendo con la idea de mantener una lista bien nutrida de juegos gratuitos y de pago, la buena gente de Pomelo Games se une aquí en una de sus particulares propuestas. Estamos ante un juego de habilidad, en el que controlar un robot con propulsores que debería ir saltando de plataforma en plataforma, más fácil de explicar que de dominar. Oldsman Horney otra propuesta, pero muy recomendable, es la de este simpático viaje en el que un hombre decide recorrer medio mundo sin saber nosotros muy bien por qué. Su mecánica principal es que, a base de modificar el terreno, podremos hacer que el anciano alcance su objetivo. Plantas vs Zombies 2 su. Impercedero, que lamentablemente no ha seguido creciendo con nuevas entregas, si no jugaste desde el original o su secuela. Es una buena forma de adentrarte en un juego de estrategia más que notable. La idea es hacer crecer plantas que hagan frente a las hordas de zombies que se avecinan. Un clásico. Llegamos al final de este video, espero que estos 7 juegos, algunos de ellos te entretengan porque a mí sí me gustaron y por eso los incluyo en este top. Espero que te haya gustado este video. Si fue así dale like y suscríbete. Y comparte el video para que también algunos de tus amigos se entretengan con estos juegos. Yo soy el bigote y nos vemos en otro video. Bye.